Ahora, por favor, ¿podemos continuar? Tiene que haber información aquí, en alguna parte. Qué cama más cómoda. Sí, aunque no parece que alguien duerma aquí desde hace mucho tiempo. Quizás podemos encontrar algún libro útil ahí. Tomas un libro al azar y lo abres por la mitad. Por favor, Flowey, ¿puedes leer esto? Ehm. Uh, plantas, semillas oblongas, también conocidas como. salchichas de agua? ¿Qué diablos con este libro? No hay nada útil aquí. Está lleno de novelas y libros de jardinería. ¡Abre ese cajón. Vale. Escandaloso. ¿Es solo ese cajón de calcetines de Toriel. Miremos otra cosa. Mmm. ¿Está bien? El cactus, probablemente la planta más sundere de toda. ¿Por qué le falta la flor? ¿Quién es su Ok, tenemos que contar algo en su escritorio. Deja su silla en paz y ayúdame. Es y él. No preguntaré. Encontraste un libro. Parece un diario, por cómo luce. Tiene que ser esto. Veamos. Hay una entrada marcada aquí. Yo la leo. ¿Sabes por qué los huérfanos no juegan a béisbol? Porque no saben dónde está su casa. Ugh, esto es horrible! Le doy otra entrada. ¿Escuchaste ser los padres del huérfano? Yo tampoco. Estoy lleno de bromas de un calibre similar. Intenta encontrar otra cosa. Yo leeré un poco más por si encuentro algo. Miras dentro de los cajones. ¿Pero estaban vacíos? Encontraste una vieja foto familiar. Está Toriel y... Flowey... Ah, uh, sí. ¿Sabes quiénes son estas personas? Chloe? Uh, uh, bueno, son Toriel y uh, uh, su marido y, y su. No, no es algo tan importante. No le prestes mucha atención, ¿sí? Así que tiene un esposo y supondré que ese es su hijo. Pero ¿dónde están ahora? Ah. Oh. Ah. Oh. Deberíamos salir de esta habitación, ¡Floy! No sabes que entrar en el cuarto de otra persona sin su permiso es de mala educación, mi niño. ¡Sal de aquí! ¿Eh, ¿Esto es suyo? Sí, sí que lo es. Eh, estamos... he estado pensando... ¿Qué pasa? ¿Y bien qué es? ¿Eh? ¿A dónde vas ahora? ¡Fresque! ¡Oye, oye, oye! ¿Por qué no dices nada? ¡Oh, no. no! ¡No, no, no, no! ¿Por qué? ¡Esta es la peor idea de todas! ¿Qué? Lo siento. Ya te has disculpado antes. No lo hagas más y ya. ¿Puedo... ¿Puedo preguntar qué libro está leyendo? Eh... Claro, se titula 72 formas de usar caracoles, ¿te gustaría escuchar un emocionante dato sobre caracoles? Como su piel es suave y gelatinosa, si echas sal sobre un caracol, su piel empezará a arderle, y pronto se encogerá y morirá de una forma dolorosa y agonizante. Interesante. Sí, sí, le gustan las bromas, ¿verdad? Sí, me gustan. Aunque no me sorprende demasiado que sepas eso después de que hayas curioseado en mi diario. Lo siento. Deja de hacer eso, empiezo a ser bastante molesto. E es lo que yo... Si tanto lo sientes, dime qué estabas haciendo ahí. ¡Frisk! ¡Esto es una maldita locura! ¡Dile una excusa y lárgate! Yo... estaba buscando una salida de este lugar. Pero... Sígueme. ¿Eh? ¿Fisk? ¿Estás loco? ¿De qué antes de actuar, niño? ¡Esto es una mala, mala idea! Supongo. ¿Supones? ¡Vuelve! ¡Resetea! ¡Nos matan otra vez! No, no. Esta vez no. Yo... espero que esto salga bien. Así que... ¿Deseas saber cómo volver a casa? ¿Me equivoco? Esta puerta lleva a la única salida de las ruinas, pero no te dejaré pasar, nadie será capaz de irse de nuevo, pero ya que estás intentando salir, te mataré, y te quedarás aquí para siempre. Oh, chico, allá vamos. Louis, quédate aquí, el fuego es demasiado peligroso para ti. ¿Qué? ¿No puedes hacerlo? Eso fue bastante amable por tu parte, muy bien, entonces los mataré de uno en uno, da un paso al frente Esta vez no voy a mirar ¡Toma, en tu cara! Señora Toriel, lo... No, lo siento, en realidad no quiero pelear No, otra vez no ¿Eres estúpido? ¿Crees que voy a dejar irte así sin más? ¡No me hagas reír! ¡Ah! Si entiendes esto, pelea correctamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás... haciendo esto? ¿En qué estás pensando? ¿Qué intentas probar de esta manera? ¡Deja de mirarme así! ¡No voy a dejar que te vayas! Eso no importa. En realidad... No quiero irme. ¿Qué? Eso es lo que intentaba decirte. Flowey dice que eres malvada y, y, y que me estás intentando matar, en serio. Pero... Pareces tan... Solitaria, sé que eres amable, intentaste darme de comer, me dejaste dormir en tu casa, me arropaste, y también me diste ese peluche tan bonito. Y cuando nos encontramos por primera vez, estabas tan feliz de haber encontrado un compañero atrapabichos. Solo estás triste porque intenté irme, ¿verdad? No quiero pelear más, solo no quiero que te sientas más así. Estar solo es lo peor. Ah, así que quizás no tengo la seguridad de que jamás seré capaz de reemplazar a tu hijo y a tu marido, pero... ¿Podríamos tener una vida feliz aquí? He estado aquí tanto tiempo. Había olvidado lo agradable que es oír algo así. No quería esto. Solo quería redimirme. Y una madre horrorosa. Una esposa horrible. Y sé que es demasiado tarde. Lo sé. Pero solo quiero ver a mi marido. Solo quiero ver a mis hijos. Después de lo que te he hecho. ¿Por qué estás siendo tan amable conmigo? Oh, ahora lo entiendo. ¿Te crees que eres muy inteligente, ¿verdad? Hablando como si creyes que me conoces bien. Sé lo que intentas. ¿Qué qué? ¿Te has atrevido a mencionar a mi hijo? Tú, tú. Qué repulsivo y bajo por tu parte. Ni siquiera vale la pena matarte. Vete de aquí. Pepe, pero, pero. ¿Estás sordo? ¡He dicho, fuera! ¡Corre! F Frisk. Frisk, creo que ya es suficiente. No puedes dejar de correr. Frisk. ¡Frisk! ¡Para! Por fin. Oye, no puedes irte corriendo así. Al menos ahora somos libres. Solo quería, P pero ella no entendió, es todo es mí. Ah, oh, pero para, has hecho lo que has podido, alégrate de que no estemos muertos, ahora levántate, quedarnos aquí no nos hará ningún bien, rápido, o vamos, los niños grandes no lloran, ¿verdad? Para allá. Lo siento. Estamos un paso más cerca de tu libertad, yupi dupi, intentemos no morir en el intento. A continuación tenemos la siguiente área. Qué bien que te hayas puesto medias. Va a ser... frío. Vamos. Determinación.